Hey, ¿qué onda, amigos de YouTube? Espero que tengan un día de buena suerte. Estamos otra vez con otro video, esta vez de Alan Wake in American Nightmare. Y bueno, regresamos aquí con nuestro personaje, Alan Wake, ya donde nos quedamos en el observatorio. Y quién sabe qué encontraremos en este lugar. Aquí vamos a ir por un arma y bueno. Nuestra primera misión es abrir el observatorio. A ver, ahora sí vamos a ver bien qué hacer. A ver, deliveries, North Observatory. Porque ya se ve que es un lugar grande. Puede que nos encontremos con nuevas cosas. Eh, ok, un Ok, aquí hay que tener cuidado y explorar todo. Porque aquí pueden, podemos encontrar cosas muy interesantes. La radio. Otra vez, tres. Hola. Hola. Hola. Sí, sí. Una fish escopeta. Eh, ya tengo. ¿Y Ah, Oh, mira, ya tenemos para la... Lares. La que la otra vez. Tenemos una escopeta, que me parece. Uf, uf. Ok, balas de esto ya tengo. Hola. Ok, no estoy poniendo nada de atención a lo que me está diciendo la radio. Pero... Su madre, ¿sabía yo que algo se acercaba? No. Es, tal, no es, ¿Qué? ¿Qué ¡Es lo que se Ok. Pero en show. Uf, uf. Ir contra. Uf, un manuscrito perfecto. Saben que son importantes. De todas maneras, si no quieren leerlos, se les pongo el minuto donde se pueden saltar de bueno, Pero bueno, a ver. a ¡Ah, la bestia! ¿Son nuevos? <risa> no. Entonces en el otro nos saltamos un buen verde. Ver, digo que ni siquiera hemos se supone que esperamos todo pero bueno as a storyteller my first real love was crime and it Hola. was in that genre that i finished my first novel starring the perpetually miserable alex casey whose entire life was a wound that never healed the books sold as fast as they hit the shelves i wrote five more alex casey books and they all were bestsellers i became rich i became famous success brought pressure and i didn't handle it very well okay Aquí nos están presumiendo como... con sus novelas de crimen, obtuvo mucho money. A ver, algo brillaba ahí. Entonces, es que tampoco les quiero aburrir. Igual no pongo subtítulos a la parte de la radio porque así dicen algo importante. A menos es que lo vea que diga algo muy importante. Pero antes estaban hablando de bandas, o no sé. A oh, que no, no sé por dónde ir. A ver, vamos a pasar por aquí. Excelente. Ok. Hay que ver muy bien porque o sea, nos encontramos una escopeta otra vez, ¿sabes? O sea, miren esta potencia. Pero Bueno, es que a mí me gustan mucho escopetas Entre la carabina y esta Uf, me Uf. Recontro Fuck ¿Me escucho? Oh, miren Tenemos balas infinitas aquí Ok Al parecer este es nuestro lugar seguro Porque tampoco es tan seguro Ya hemos avanzado en nivel Y ahora nada es seguro Solamente nuestra linterna Así que bueno, aquí no hay mucho más por explorar Ya pues fuera en cámara a ver si puedo explorar todavía más que la, esta cosa no tiene nada. Perfecto. Allá veo un buen de cosas. Fuck, es que no sé. <ríe> ¿Dónde tengo que ir primero? Yeah. A ver, vamos a la casa primero. Me interesa la casa, no sé por qué. A ver, vamos a ir viendo todo, todo, todo. A ver si, sí, si, sí, si. Sí. Aunque puede que volvamos ahí a lo de las balas. Uff, este qué? Ok, ya, francos? Su madre. Ok, dale, dale. Hola, oh, bestia. No, no, no, no, no, no, hermano, no. Hay que probar la escopeta. No Pero no la cagues tampoco. No, hay que mi escopeta, déjame. Déjame, pelotudo. Ah, ya, ya. ya la puedo poner, pero es que no sé. Si no, son de nuevo, anda raro. Ok. Ok. Ya no me da tanto miedo como antes, ¿saben? Ya me siento más seguro. Aunque, a ver. Probablemente nos vayamos a encontrar más. Uf, perdón, Son unos extraños. Oh, shit. El observatorio se va a poner buenísimo. Lo siento que algo muy bueno va a pasar. Nos vamos a encontrar a alguien algo así. ¿De Genesis hizo? So. Mr. Scratch. I've seen the anime. and it's me. I faced dark horrors before, things that live in the unimaginable pressures of the world beyond our own. Sometimes they masquerade as humans. That's what ultimately lurks inside Mr. Sch <sighs> He's every mean-spirited tabloid story about me. An evil caricature, a creature formed in that vague territory of misconceptions, half-truths and the dark imagination of people who heard a story about me. An urban legend made flesh, a serial killer. My dark half, brought to life by the power of Cauldron Lake. Ok. Mr. Cratch es una bestia malvada y super enemigo pues, es, es porque, pues, Bueno. Pues se parecen mucho. Es como verte a ti mismo como algo malo, esto ven. O sea, tampoco está echando contra el mismo porque pues, Hay mucha diferencia entre Mr. Scratch y eh. Oh, oh, oh, oh, oh armas, armas, armas. Así es que lo, lo que no me gusta es que no, no puedo elegir entre una y otra, nomás puedo llevar dos, la flare y. eso como tengo un cierto inventario no sé para qué pero bueno 15 manuscritos para ah un rifle de casa eso sí está bueno lo podría cambiar por la escopeta pero no sé a ver vamos a entrar aquí no mm, parecer todavía no quién sabe vamos a entrar porque a ver qué no hay lugares nos vamos a entrar música ah, no sé me pone tenso porque... pone alerta a ver si sí, por... la munición siempre es buena aquí contra? ok no puedo entrar. Me pregunto si habrá personajes nuevos, no sé, un científico loco ahí atorado. A ver. Sin sí, listo, vida, por favor. A ver, es que no sé si. No sé si llevamos por acá. A ver, aquí no hay nada. O este sea, creo que la otra ruta la otra otra también llevaba a esta parte. O sea, todos van a llevar allá. Ok, oh, ok. Ok. Uf, uf, uf, contra, uf. ¿Qué pedo? ¿Se suben por acá de la montaña? ¿Podría ir allá? Es que no, porque este lugar... Acuérdense que de la carretera no me dejaban porque había un... una zona oscura. La música no sé me pone bien tenso. Bien... Así sí, adiós. Ok, supongo que aquí necesitamos... Tarjetas de seguridad. No sé, yo aquí me gusta imaginar cosas. A ver, vamos a ver. Aquí, aquí hay algo. Aquí, aquí, aquí hay algo. Nope. A ver, por acá... no hay nada... Aquí sí hay cosas! Flashbang! Oh! Oh! Oh! Ok, tengo que ir porque al parecer estas biches suben... Ok! A ver, un buen lugar... Nada, no, este ya lo ocupé para la miniatura... uf uf Uff! Ir contra! uf eh, Esto es grabar la miniatura, ¿sabes? Pero mientras... A ver, por aquí no hay nada tampoco... Nope, ponta por aquí? ¡Nope! Sigamos, sigamos A ver, tampoco hay que cansar tanto a Wick Enter the Bin Laden okay, ya vi mi objetivo principal Pero no estoy más explorado Porque ¿Ya vieron cuántos manuscritos hay que encontrar? ¡Verde! O sea, yo pensaba que me iban a dar tiempo para encontrarlos de la otra zona Pero a ver, no Uff Creo que puedo mover esto ¿Puedo mover esto? No, no lo puedo mover Y bueno, hasta aquí acabo mi historia en este lugar Así que ¡Corre Wick! No, descansa, descansa. Un águila está de día. Excelente. Ok, nada, nada. La luz la guardamos para cuando a curarnos. Ok, al parecer deben haber gente porque hay demasiados coches. Pero seguramente todos están dentro, sería acorralados por los biches. ¿Qué se encuentran ahí? Exacto, exacto, exacto. Spiders. Oh, shit. Aquí los aracnofóbicos, cuidado, eh. Que ver. The spiders aren't really the work of the enemy, they're a side effect, a part of the dark place's less significant fauna that has managed to slip through the opening I made when I arrived, less an animal than an idea that has assumed the form of an animal, makes them no less dangerous, but at least they're a little easier to deal with. The darkness doesn't protect them like the taken, and thus they can be destroyed by either light or bullets. Okay, está hablando que las arañas no son alegrosas pero si sí lo son. A ver, para esta parte me interesa. Entonces, they can be destroyed, but will light and bolts right away. Nos vamos a enfrentar con arañas, fiesteros. <ríe> Algo me dice que van a ver un nuevo enemigo son arañas. Disculpen el corte si se empezó a traer el programa. No sé por qué, pero ahí ya lo checaré. Bueno, en sí que me dijo la forma de cómo matar a las arañas, que es la misma de la que estamos usando con los zombies. Bueno, fistero, ya regresamos del corte, esta vez es, es en otro día, ya que la grabación del video se trabó, no sé qué pasó, pero bueno, me borró la mitad de la historia, así que, sí, por una parte, eh, lo tuve que reiniciar para volver a estar al punto donde se quedó, que es aquí cuando vimos a entrar al laboratorio, y bueno, quiero decirles que ahorita, pues, como ya tuve manuscritos y cosas así, que, pues, momento, pues, no son tantos, son estos, ya después este, les pondré cada uno de ellos Y, ajá, hay noticias Uno, pues sí, tengo nuevas armas Que es esta Esta, que no podíamos obtenerlas Porque nos faltaban manuscritos, cosas así Pero al volver a hacer el juego Se guardan los manuscritos que obtuve en este mundo O sea, en el observatorio Los manuscritos se consiga Y voy al siguiente lugar Y al siguiente, no importa Si vuelvo a cruzar aquí, se guardan Así que no hay problema y eh, pues ya es todo lo que pues, tenía que decirles y también descubrí cómo poner el juego en español, así que no se preocupen ya no haber los títulos porque ya los tienen aquí todo todo todo chido. Así que primero, ¿qué vamos a hacer? Ah, sí. Les voy a poner manuscritos que bueno, este en realidad porque los importantes ya están grabados, que uno se si que vamos a pelear con arañas. La atmósfera Despite that the air felt cool and refreshing this late at night, it had been a hot day, the summer was nearing it's end, but it wasn't over yet. Ok, no sé si es algo de un cine, que después van a ver para qué deslocien, pero bueno, mi reacción ya no va a ser tan real como antes, pero bueno. Eh, intentaré hacerlo, les mostraré la parte que no se grabó. Eh, ok. Ah, sí, que tenemos que poner el... Hello. La identificación. Soy Dr. Rachel Meadows, y... And... Espera un momento, es you. No puedo creer que te show your face tu here aquí de nuevo. Madres. No más has olvidado esta parte. O sea, según de, el vato que se había muerto, hay que tener mucho cuidado con los que son muy hábiles. Pero mire, watching estas armas. De un disparo los mato. O sea, están muy pro estas armas. A ver, esta pues la obtuve del otro mundo pasado. Estaba con Emma, pero a ver, vamos a mostrar esta Esta no la ha probado Oh, está viendo un disparo Perfecto Estoy chitanísimo, hermano Estoy muy poderoso No me pareció como él ¿Estás serio? es lo que Por favor Estoy trying to kill me, right que él got along con ellos Just fine yes. Exacto. come on in. Thank you. Dijera una doctora cierra las puertas muy importante antes de que aparezcan que de crono no no entran por esta puerta. Ya veremos qué onda con todo esto. Y bueno en sí pensó que era yo el Double Así que bueno esto es una parte del Observatorio está hermoso y bueno las rutas y no sé. O sea, ahorita en el momento les digo que ya completé esta parte, pero... mamá, son un buen de manuscritos y si no vas a encontrar estos. ¿Dónde están los demás? Quién sabe. Pero, fua, lo que sabe venir son a la supervivencia para que lo entiendan. Hey, buddy. Me pensaba que tomara un momento para hablar contigo. Hay una partida al lado. Me siento bastante bien ahora mismo. Un poco de cerveza... Un poco de divertido, ¿sabes? Es bueno. Es cuando estaba en el cuarto del hotel. Listen. This whole thing between us, it's a little weird for me too, you know? I mean, we don't just look the same. There's a lot we share. I mean, up here. I know you, right? So I was thinking maybe we could Era el momento que Emma nos contaba en el que había una fiesta y nuestro todo gang estaba ahí está enojando. A ver, Alan Wake. la tele. Sí, está bien. Sí, está enojando. Es típico de los vecinos que... ¡Ah! imagínense si a mí me estresa a ah, él es pues que ver se nota no o algo no va a pasar okay okay con el cable de un teléfono Está matando, double Ganger. Bueno, se está haciendo las suyas y necesitamos detenerlo.